Suele decirse que estamos acostumbrados a salvarnos solos. Ha remarcado uno por su lado, sin importar qué pase con el resto. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si en vez de competir con nuestros pares, decidimos colaborar y trabajar juntos por objetivos comunes? Ese es el espíritu que guía al modelo cooperativo de negocios. Se trata de personas con intereses comunes que han decidido unir sus fuerzas y colaborar mutuamente en pos del crecimiento de cada uno de ellos y de sus comunidades. Es, por tanto, un modelo virtuoso, en donde todos ganan. ¿Y cómo funciona el cooperativismo? Este modelo se lleva a la práctica a través de cooperativas, que son organizaciones autónomas de personas que se han asociado voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Ah, no. Pero estas cuestiones son puros cuentos nomás. ¿Cuentos? No son cuentos, son una realidad y funcionan. La primera cooperativa se fundó en Inglaterra en 1844 por un grupo de 28 trabajadores de la industria textil para hacer frente a sus necesidades. Ellos no tenían idea que su modelo se replicaría a gran escala. Y así, hoy día, las cooperativas tienen un billón de miembros en más de 100 países de todo el mundo y se estima que generan más de 250 millones de empleos en todo el planeta. ¡Con esas cifras! ¿Te sigue pareciendo un cuento? El éxito de las cooperativas a lo largo del tiempo se basa en su esencia misma, en poner en el centro a la colaboración y no a la competencia, el desarrollo de una comunidad entera y no el enriquecimiento de unos pocos. Esta tarea no es sencilla y por eso las cooperativas se inspiran en valores que influyen en todas sus decisiones. Estos valores son la ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la transparencia, la solidaridad, la inclusión y la responsabilidad social, entre otros. Además, todas las cooperativas tienen un reglamento base, los cuales aseguran a sus miembros el respeto a los valores ya mencionados. Este reglamento son los llamados principios cooperativos, que incluyen membresía abierta, voluntaria y no discriminatoria, el derecho a voto de todos los miembros, participación económica de los miembros, acceso a educación, compromiso con la comunidad, cooperación con otras cooperativas y autonomía e independencia respecto a cualquier otra entidad. Este movimiento está muy desarrollado en Estados Unidos y Europa, llegando a ser hasta el 25% del PIB de su economía nacional. En Chile, aunque este modelo no es tan conocido, ya contamos con más de 1.000 cooperativas activas y más de 1.800.000 socios a lo largo de todo el país y en los rubros más diversos, ayudando al desarrollo económico de familias en las distintas regiones. ¿Qué te parece? Anímate a conocer más sobre el modelo cooperativo en Chile y el mundo y así estarás contribuyendo a diseñar una sociedad más justa, equitativa y responsable.